yo tuve a estudiar enfermera. ¿Y qué? qué, ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Forense? Sí, ya, ¿Ay, que Ay, mira. Ay mira. Sí, la es el es pero si sí puede ser porque está muy dedicado. ¿sí? Pues, no de, para, eh, para mí, cuando un sistema para matar la patería. Eso, el papel de una palma y todo estaba eh, caminando así de. llevaba hasta la paranga y tuve el tipo allá que sacando los hogones y todo. cayendo la panga y tuve brutal. bruto llevaste sacando los encima, hay una Sí, <risa> no ¡Oh sí, no, voy a hacer voy a hacer yo creo si se... no, voy a hacer que, que se trata de muerte de página <risa> <risa> de, de muerte, de no, tú sabes yo... que no el No, yo creo que No, yo creo que que que que algo que te que, que, para que no a contigo, no, dile, no dile, que yo vaya que no decir que yo me voy a casar que no me va a ¿Tienes no que no tenes, no ¿tienes, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no a no no no no no no no no no no no Bueno, si te gusta cocinar, el de